Videoblog número 69, mimetizarte con tus clientes, es lo que les voy a contar de esta semana, así que acompáñame. Negocios en digital, 1010. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que ya saben ustedes nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y pues hoy estamos un viernes más, viernes 5 de agosto del 2022. Ya saben, los viernes su servidora Katia Mann habla pues del videoblog cuenta las experiencias, expectativas, aprendizajes, de éxitos de la semana de, como CEO de la de la agencia de encateman.com. Así que pues hoy les vamos les voy a hablar sobre uno de los retos tan importantes que hemos tenido esta semana que es presentar una um, propuesta de alto alcance, o sea, muy muy grande y que es es un hito, o sea, en realidad estábamos les puedo comentar que con toda esa um, eh, esa expectativa, pero también esa presión, digamos yo, de manera interna de que salga bien, ¿no? Entonces por eso el comentarles de esta mimetización y ya, ya les voy a entrar en, en detalle a comentarles, ¿no? Pero antes de revisar ustedes ya saben siempre nuestro CTA principal este llamado a que a todos aquellos profesionales, gerentes de ventas, dueños de negocio, gerentes de marketing, que en fin al final quieran pues captar oportunidades de negocio que deseen generar nuevas conversaciones, ¿no? Que puedan salir de ese círculo cercano que ya no estén enfocados solo en los referidos, en aquellos eh, clientes ya existentes, sino nuevos. Ese ampliar estas, esta esta este nuevo um, círculo para que te lleguen nuevos potenciales clientes de manera constante, eh, recurrente e incluso predecible y escalable. Es lo que nosotros les enseñamos eh, a través de nuestras mentorías Leads for Sales, que son 10 semanas intensas. O sea, realmente quien quiere eh, hacer una transformación positiva para su empresa, pues es recomendado uh, entrar en, en tarea, en ponerse en acción y eh, ir con nosotros en las mentorías. Así que si quieres más información, es Las mentorías pueden revisar mucho más. Bueno, esto como el, lo que siempre les compartimos, ¿no? Eh, ya saben los viernes eh, hablamos sobre lo que nos ha ido muy bien y no quería dejar pasar en comentarles y por eso el título del podcast es mimetízate o mimetizarte con tus clientes. ¿Qué significa? Bueno, si vamos al diccionario, ¿qué es mimetizar? Mimetizar es adaptarte a la, a lo, al otro, ¿no? a la apariencia del otro. Y esto normalmente es una estrategia que eh, se busca cuando se hace un análisis eh, para poder llegar a pues a concretar eh, proyectos, eh, como decía, de largo alcance con empresas donde hay mucho de por medio, ¿sí? Donde hay una gran transformación, hay una gran propuesta de, de, de valor aplicada ya a empresas corporativas. Esta es una de las estrategias que, eh, pues, ayuda, ¿no? ¿Qué quiere decir o cómo podríamos interpretar el aterrizar, el mimetizarte con tus clientes? ¿no? Pues como les decía, esto aplica para grandes proyectos. Em, aplica primero, obviamente, entender esos dolores, esas necesidades, esos intereses que tienen pues la, los, los, la otra parte, todos los interlocutores del, de la empresa con la cual queremos trabajar. Y pues este, significa adaptar. Nuestra propuesta ¿sí? a sus objetivos. O sea, cómo personalizamos nuestra propuesta, cómo nos comprometemos eh, a, en un 100%, incluso enfocado en resultados. ¿no? Esta, eh, esta forma, digamos, de, de hacerlo va eh, tanto de, de forma como de fondo. Me explico: eh, cuando lanzamos y ahora entregamos una propuesta, de alto alcance, pues eh, eliminamos nuestros colores corporativos para adaptar nuestra propuesta a los colores corporativos de la empresa. Eso como en forma general para que, que se entienda, ¿no? Pero el lenguaje, la narrativa es es aterrizar lo que yo, sea, lo que yo sé hacer muy bien, ¿Cómo te ayudo para que consigas aquellos resultados que son parte de esos objetivos, de esos intereses que tú tienes pues para crecer como empresa? Y yo me, me, me mimetizo a, a, a, las, a los objetivos y necesidades del cliente, esto en forma general. Esto es lo que ha sido uno de los grandes retos que hemos tenido esta semana eh, y que no quería dejar pasar para comentarles, ¿no? Luego, pues, bueno, otra cosa interesante también, el manejo de objeciones, y es que cuando nosotros tenemos de manera constante relaciones, este reuniones comerciales con potenciales clientes, y pues tú te sobrepreparas, te preparas y, y conoces al cliente, manejas tu batería de objeciones, Uh, también pueden salir nuevas, pueden salir cosas que tú no te pensabas que iba a venir, ¿no? Y ahí es cuando viene aún más la capacidad de tener una mentalidad imbatible, de mantener la serenidad, de eh, pues si no pudiste solventarlo de buena forma en esa primera reunión o tú mismo no te sientes satisfecho con, con, con cómo se desarrolló, pues bueno, esa evaluación de esa primera reunión es cada vez más importante para pues barajar diferentes opciones y apuntar todas las ideas que, eh, que te vengan a la mente eh, para ir solventando esas nuevas objeciones, obviamente con la preparación como les decía. no Y es que les quería compartir que ahora a las 4 de la mañana me desperté Justamente, cómo podría haber solventado de mejor manera una objeción que salió de un cliente. Y este rato me, me desperté a apuntar en el celular en un. Un grupo de WhatsApp en el que estoy solo yo y apunto las ideas que se me vienen ese rato, ¿no? Y eso normalmente pasa a toda la gente creativa eh, de, de diferente área que cuando tiene algo, esa idea, ese rato es importante apuntarlos. Así que eso por un lado. Y pues bueno, eh, en general ya saben ustedes siempre trabajamos el monitoreo y el networking dentro de LinkedIn, optimizando las campañas, haciendo las menciones de los KPIs que esto es súper importante. Y dentro del video podcast eh, tuvimos una cancelación a último rato. Bueno, esto su su suele pasar. Teníamos dos planificadas, pero solo tuvimos una. Y hablamos con Marcel eh, Genestar. Él es español, experto en neurolingüística. Neurolingüística, perdón. Y con él hablamos sobre cómo influir mediante la inteligencia de la neurolingüística. Muy valiosa esa entrevista realmente de alto valor. Así que les invito a estos al mediados de agosto, que estén pendientes de cuando salga esta entrevista así que bueno sin más por fin es viernes eh, que puedan por favor descansar desconectar que puedan eh, cumplir todos sus retos y planificaciones eh, aplicadas para la semana y que pues arrancamos la próxima semana, nos vemos el próximo lunes con mucho y más. Así que se les quiere, un fuerte abrazo. Ya saben, si este contenido eh, le va a servir a alguien, a ese socio, a ese colaborador, a ese familiar, pues compártalo, es completamente gratuito. Y si están en los podcasts por favor, no olviden dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque esto hace que el podcast siga creciendo. Así que sin más, nos vemos. Chau, chao.